Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia El tecnólogo en reproducción bovina es el encargado de la labor agrícola de la unidad pecuaria Con conocimientos de ordeño, alimentación según especie, plan de producción y normatividad vigente Realiza la inseminación artificial y coordina la producción de especies menores El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito Brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin costo adicional. Nuestros tecnólogos alistan y verifican el ordeño, animales, instalaciones y equipos según procedimientos de buenas prácticas y reportes en las empresas pecuarias. Obtienen la leche de las hembras animales para consumo. Alistan potreros, instalaciones, equipos, herramientas e insumos para alimentación animal según especie, estado productivo y procedimiento estipulado efectúan actividades del proceso de alimentación inspeccionan la aplicación del programa de alimentación según plan de producción requerimientos nutricionales de la especie y criterios técnicos alistan semovientes, equipos e insumos para la inseminación artificial ejecutan la técnica de inseminación artificial nuestros tecnólogos proponen planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de las actividades de los controles del proceso de elaboración inseminación ejecutan y verifican las labores agronómicas de cultivos para uso animal, asisten en el programa de mejoramiento genético de especies menores. El tecnólogo de reproducción bovina del Centro Agropecuario La Granja se caracteriza por contar con las competencias para aplicar las técnicas de reproducción bovina en varios aspectos como la transferencia de los embriones, inseminación artificial, procedimientos de laboratorio, nutrición, sanidad, administración y gestión de información. En este sentido, se trata de un profesional importante en ese sector. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal Tolima Colombia, tu mejor opción.